Te saludo nuevamente desde el canal y hoy te estoy mostrando una figura que vamos a estar trabajando, pero hoy la vamos a estar trabajando desde el aspecto del draft, es decir, desde el plano de ingeniería. Entonces esta pieza es una pieza en IPS, está en pulgadas, es un sólido revolución, como tú lo puedes observar aquí. Entonces particularmente creo que no, no hay ninguna situación en particular que, que ver. Vamos a girar un poco la pieza si gustas. Observa, ahí puedes ver cómo está realizada totalmente en este contenido. Y bueno, pues simplemente te voy a pedir ahora que abras un archivo nuevo. Ese archivo nuevo sea un archivo de dibujo. Y ese archivo de dibujo de una vez lo, lo pongamos en archivo de IPS. IPS. Entonces le ponemos aceptar. Y el archivito va a ser un archivito. Bueno, de una vez podemos poner definir la hoja. Acuérdate que. Acá si solo puede, tiene, aparece solo formato estándar Pues eh, obviamente no te aparecen todas las demás Y en este caso vamos a usar una en Escape Entonces le ponemos aceptar para que nos cargue ya el diseño de la hoja Aquí le cambiamos a IPS, en la parte de abajo a IPS En la parte de, de, de arriba en el engrane blanco que aparece aquí en pantalla Simplemente le ponemos opciones Nos cambiamos a propiedades del documento y en estas propiedades del documento yo le doy a un análisis ANSI, a un estándar ANSI. Y bueno, con eso ya cambiamos eh, los estándares del dibujo, en particular en este caso, este, a que se carguen todos los análisis en, eh, de todos eh, los formatos en ANSI. Ya que tenemos estos formatos en ANSI, nos regresamos a la pestaña de dibujo, nos metemos a vista de modelo y en esta ocasión examinamos ese ejercicio número 3 que te había yo dicho. Eh, si tú observas acá lo va a poner, eh, porque ya lo pone ahí de frente. No en mi caso eh, tiene activada la vista preliminar, porque si no desaparece, entonces le ponemos vista preliminar y ya aparece. Entonces veamos, lo más conveniente es utilizar esta vista como la vista principal, esta vista que es la vista eh, izquierda en este caso, pero para mí será la frontal, me aparece como izquierda porque es como yo modelé a partir de qué plano modelé. Pero para mí es la vista principal. Entonces ya tengo la vista principal. Podría desplegar una vista derecha o una superior, que es la misma. Pero en este caso solo voy a desplegar esta porque me voy a auxiliar de una vista de sección. La vista de sección la voy a hacer vista de sección. Y ya que tengo la vista de sección, me voy a cambiar a vista de sección media. Solo quiero la mitad. Y voy a pasar, si te apareció esta media sección, me va a aparecer, quiero esta como media sección. Y doy un clic en el centro para que se genere la vista. Y ya la vista la coloco de un lado o del otro. En este caso debe de ser del lado derecho porque es una proyección de tercer ángulo. Entonces ya tenemos ahí la proyección de tercer ángulo. Le damos clic y lo que procedemos a hacer es, en este caso, eh, le voy a poner que se vea con líneas ocultas visibles para que para que podamos acotar las dimensiones correspondientes eh, normalmente se pide que cuando son muchas características circulares juntas se acoten eh, de manera de menor a mayor no entonces podríamos poner aquí cota inteligente mi este ponemos ponerle ya cota inteligente y observa darle clic a esta línea darle clic a esta línea y meter esta cota aquí. Obviamente tú le puedes poner el símbolo de diámetro. Yo en particular no tengo, este, tengo las opciones. Voy a desinstalar e instalar el programa nuevamente para ver si por aquí se puede reparar. Pero bueno, se supone que ahí debería de aparecer porque ya le puse aquí la opción de diámetro. Falta el archivo de símbolo. Ah, bueno, déjame ver si de alguna manera... Este, no sé si copiándolo. En alguna, déjame checarlo y rápidamente eh, lo resolvemos. A ver si copiándolo. De alguna página ya la copié. A ver si de ahí me deja. Ah, mira. Ya me lo puso, lo tuve que buscar por ahí en el, en el internet y me dejó poner el símbolo de diámetro. Entonces, observa, ya lo tengo ahí y ahora puedo irme de esta característica a esta característica. Y fíjate cómo ahí lo espacio un poco y nuevamente le, le pego el símbolo de diámetro, porque yo no lo puedo dar de alta. Tú lo puedes dar de alta acá. A mí el mío como que se desfie configuró un poco entonces tengo que estar jugando con la parte de indicar el objeto, entonces ahí le doy a aceptar, tengo la cota entonces observen aquí un poquito lo pueden mover para acá para que no se se sienta tan pegado ahí está ¿Y qué tenemos que hacer en este caso, en este sentido? Bueno, pues tendríamos que ir acotando nuevamente todos desde un principio. Ahora, por ejemplo, este de aquí sí lo podría yo sacar acá, ¿no? En particular para no ir desplegando. Sin embargo, por ejemplo, la regla nos dice, bueno, no sugiere que acotemos, cuando tenemos muchas características circulares a la vez, que acotemos en esta posición, ¿no? Y aquí le pego el símbolo de diámetro nuevamente. Nuevamente. Y ya tenemos nuestra primera cota. Nos iríamos con la segunda. Obviamente esta la tengo que alejar un poco. Me iríamos con de esta línea a esta línea oculta. Nuevamente cota inteligente. Y aquí tendríamos uno de 2.75, ¿no? Le insertamos el símbolo de diámetro. Yo, lo, como les dije, le tuve que copiar. Pero ya lo tengo por acá. Y ahora me iría con esta. Y lo pondría por acá. Obvio, cuidando las distancias. Y me metería yo al símbolo de diámetro. Observen. Otra manera de hacerlo es mover un poco esto. A manera de que, observen. Vayamos alternando estos. Para darle mayor claridad al dibujo. Al final de cuentas. Esto nos permite a nosotros tener... Eh, muy clara las características del objeto. En, este, en particular, por ejemplo, ahora nos faltaría este diámetro, que por cierto, puede ser que ya esté del otro lado. Sí, ya lo tenemos del otro lado, ¿no? Entonces, en particular, creo que esto ya está cubierto. Ahora me faltaría acotar, ¿sabes qué? La distancia entre esta línea, entre esta línea y esta línea. Es .09. También me faltaría acotar tal vez eh, esta distancia, ¿no? Lo que mide esta, esta cota, o bien lo que mide de aquí para acá, ¿no? Esta característica. Y... Meterlo acá complicaría mucho, entonces se sugiere que no se acote dentro del espacio visible. Sin embargo, creo que ahí es más clara esta, esta característica. Ahora, observen, hay que tener cuidado porque creo que lo tenemos que cortar desde esta distancia hasta esta característica. Y ahí está ya eh, colocado el valor ¿no? que debería tener esa distancia. Y podríamos ya acotar los redondeos que vienen aquí, que es de radio .09, por ejemplo. Y este redondeo que viene aquí también, que yo les sugiero que hagan un pequeño zoom para meter ese radio de 0.02, ¿no? Y... de este otro lado yo creo que también bien valdría la pena poner esta distancia ¿no? ¿cuánto mide esto? y no sé si este redondeo sea el mismo punto cero ya está entonces yo creo que todos los redondeos los vamos a poner a punto cero nueve a menos de que se indique lo contrario entonces lo borro y le pongo una nota una nota ahí si tú observas, prácticamente ya tienes ciertas características aquí acotadas. Yo me iría por poner esta otra cota que nos falta. Me iría también a... Poner esta, ¿no? Observen De aquí... De aquí para acá, ¿no? Y de aquí para acá. Me faltaría también. Ya tienes esta pequeña. Ya tienes esta otra. Tal vez pondría esta otra. Y ya tendremos ahí todas las características del objeto. Clarificándolo. Ahora me falta... Observa, me falta mover un poquito esta vista para acá. Pues selecciona, muévela un poco para darle espacio a la vista. Y ya ahí tienes todas las características, tienes marcado el radio. Eh, vamos a checar que este redondeo también sea de 0.9. 0.9, entonces sí. Entonces nos podemos ir a poner una nota general por la parte inferior, aquí. Por ejemplo, nota general, nota todos los redondeos y filetes. Filetes a 0.09 eh, pulgadas. A menos que se indique lo contrario y de esta manera si nosotros ajustamos podemos darnos cuenta de que eh, ya tenemos ahí nuestra nota y ya podemos poner ya identificamos que todos los redondeos que se tienen se tienen a punto 0.9 y esta es la manera de acotar cuando tenemos varios eh, características cilíndricas este, superpuestas, es decir que la pieza esté, porque si no sería muy confuso estar metiendo acá todos los diámetros entonces aquí se queda muy claro, la vista de sección media nos permite ver el detalle de la figura y con esto concluimos esta lección, espero que haya sido de tu utilidad, si te gustó el video, compártelo para que generemos mayor comunidad, te mando un abrazo dale like, pon una mani... una... un dedito hacia arriba si te gustó, un dedito hacia abajo si no te gustó el contenido de este video